Este es uno de los conjuntos típicos que trabajan siempre aquí en Playa Sosúa y específicamente en los tiempos de Semana Santa amenizan todo tipo de actividades aquí para todos los visitantes, turistas que vienen a Playa Sosúa. ¡Dale! qué que tenga cuidado, El hombre tacaño se podía morir Y el hombre tacaño por su se podía morir No le hacemos sí, no el a la botada. No le hacemos bolsillo, sí, no le hacemos chino, porque a la botada. 88, 84, 98